Bienvenidos a esta nueva emisión de Deja Fluir. Hoy vamos a tener una súper entrevista con Heriberto Blum. Él es terapeuta integrativo entre muchísimas cosas más que nos va a contar. Así que Heriberto, bienvenido. Hola Pato, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer tenerte eh, de nuevo en Deja Fluir. De nuevo, cierto, años han pasado. De y hemos dejado fluir unas cuantas cosas mientras tanto, ¿no? Hemos compartido radio con gente internacional, uf, tantas ah, cosas, tantas cafecitos. Tal cual, tal cual. Un placer, un placer. Y hemos hecho un programita así que hicimos hace poco en la radio también, así que no hay que olvidarse de eso. No, eh, por supuesto. Esta, esta noche un poquito creo que es la idea tuya de querer sacarme información sobre energías y demás, ¿correcto? Sí, por supuesto. Yo más que nada eh, quería hablar con vos, que me contaras, quiero que me cuentes un montón de cosas, pero el tema de la energía y sobre todo de Tesla, porque eso tiene que ver con una técnica que estás impartiendo vos, que es el Tesla 360, Tesla eh, Healing. Tesla Healing 369. Pero, 369, perdón. Sí. Antes de hablarte de esta, de este método que no es una técnica, un método de, de sanación y crecimiento interior, más que nada quiero que comprendas eh, qué son las energías sutiles, ¿sí? eh, Vamos con eso. Algo que justamente descubre Tesla en 1886, 89 por ahí, este viendo justamente un eclipse solar una tarde. Y ve que había cosas muy extrañas en esa, en esa energía. Luego que uh -huh. analizó en, el, en, en su laboratorio y descubrió, descubrió que había energías sutiles. Y eso lo llevó a nombrarlo energía cósmica. Porque justamente era energía del cosmos. ¿no? Y bueno, a partir de ahí, eh, él empezó a estudiar esto, y, pero no sabía qué hacer con eso. O sea, energía cósmica, energía libre, la puedo usar para tal cosa, para tal otra. Pero hasta que el día que se conocieron él y Swami Vivekananda, que era, uh -huh. era un, un yogi, ¿sí? Y que llegó a Estados Unidos para justamente poner eh, escuelas de, yo de, de yoga este, y se conoció con Tesla. Y empezaron a hablar. Y bueno, Vivekananda le, le explicó un poquito cuál era la idea del yoga, de las. De las de las eh, energías que ellos movían. Y entonces Tesla empezó a pensar y le cuenta a Vivekananda qué es lo que él descubrió. Y ahí se dieron cuenta que era justamente lo que Vivekananda hacía, moviendo manos y todo eso, que tenía que ver con esa energía cósmica. Y a partir de ahí, claro. a partir de ahí Tesla dijo, ¡Ah, caramba! Esto es, me sirve entonces para hacer cosas a nivel espiritual. ¿Sí? Ahí, ahí hizo un gran cambio Tesla. Y lamentablemente ese gran cambio para esa época no era el momento. Ah. Ahí que lo nombraron como el, el, el, el, el científico loco, que lo degradaron. Y por eso no, no llegó a ser tan famoso como lo fue Edison en su momento. Siendo Tesla un inventor mucho mayor, más fuerte, con 1100... Adelantadísimo, que todo... De hecho, que si no fuese por Tesla, hoy no estaríamos hablando acá, no habría luz, o sea, no. un montón de cosas. Celular, eh, coche eléctrico, bueno, tan, tantos inventos, ¿no? Claro, que que, que tantos esta, descubrimientos. Esta sería la fase paralela de Tesla, donde utiliza la energía sutil, ¿sí? Como para justamente trabajar con la parte espiritual. Pero como en esa época no era sencillo, digamos, difundir esto. La dejó a un costado. ¿eh? La usaba para él, pero no la difundía. De hecho, que una de sus frases era que estaba trabajando para el futuro. Le decía a la gente que el presente era de ellos, pero el futuro era de él. Y es cierto, porque fíjate que en los últimos años, ahora 10 años que empieza a reivindicarse a Tesla. ¿sí? Antes Tesla no se conocía. Yo mismo no, lo conocí en la facultad porque es una unidad de medida de campo magnético, pero más de eso... No, no, no supe de Tesla, hasta que empecé a averiguar hace unos 10 años atrás, un poco más menos de 8 años atrás, y ahí empecé a descubrir todo esto. ¿sí? Tesla sí. realmente es impresionante, y esto te quería preguntar, ¿no? porque por ahí la gente se toma esto como que es, lo hemos hablado en la radio también, le mandamos un beso a la gente de Femelate también, digo, esto de la energía sutil, ¿no? porque suena algo como como un delirio, no, no, no. la energía existe, eh, ¿qué es la energía sutil? Contale para el que ve por primera vez eh, o escucha estos temas. Justamente, lo, la llaman energía sutil porque no es algo que se pueda sentir, si tomamos la energía que conocemos como energía eléctrica, ¿sí? voy a tomar esa comparación, sí, eh, si hago algo. una analogía con la energía eléctrica, yo tampoco la puedo ver, pero si pongo los dedos en el chufo la siento. ¿sí? O sea, Exacto. me da, me da una, un, una cosquillita para llamarlo de una manera. Sí, sí eso seguro. Te voy a dar cuenta. Lo o me... también, Heriberto, las ondas de radio, ¿no? Por ejemplo, bueno. que uno escucha radio. ¿Cómo escuchas la radio? ¿Cómo te llega al, al oído? Bueno, ¿A través de está. qué? Ahí está. Eso también es energía. En realidad, el universo, y por eso tengo este fondo, el universo. El universo. El universo está compuesto de energía, ¿sí? hmm. solamente es energía, que se compone de matemática, de, ge de, de geometría sagrada, ¿sí? y la energía. Exacto. Cuando Dios creó el mundo, si vamos a tomarlo como el creador, Dios o como quieras llamarlo, se basó en esa energía, Todo esa energía. Hmm. El gran Big Bang, como lo llaman algunos científicos, se generó por una explosión, por una energía. ¿Sí? Sí. Esa energía que este, Tesla la llamó energía cósmica, justamente es la energía que hoy se puede percibir con las manos. ¿Sí? Si mm. ponemos nuestras manos de esta manera y la abrimos y la cerramos, si quieres hacer la prueba, lo puedes hacer. Se siente, prueba, sí. Se siente no sé. como un cosquilleo, un hormigueo, calor. Un, un calor o frío, depende de cada persona, lo puede recibir de una manera u otra. Mm. Pero. ¿Qué, ¿Qué significa eso? La puedo percibir porque mi mano es una antena. ¿sí? Y eso es lo que Tesla descubrió, que esa energía se puede colectar con las manos e ingresa a, nuestro, este, a nuestros cuerpos, no solamente al cuerpo físico, sino a todos nuestros cuerpos que, para quienes no están al tanto, tenemos varios cuerpos sutiles también o etéricos, ¿sí? que son los que conforman energéticamente nuestro cuerpo físico. Justamente ahí empezamos a trabajar. Cuando una persona enferma es porque hay un desequilibrio entre los cuerpos. ¿eh? Sí. Eh, sobre todo en, en el cuerpo físico empiezan a desequilibrarse las células. ¿eh? Cuando esas células se desequilibran, el cuerpo enferma. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr que el cuerpo vuelva a sanar es poner en equilibrio esas células. Y. Totalmente de acuerdo, por favor. Sí, sí. Luego no, me, me estás haciendo acordar que, que en, en el tema médico, por ejemplo, en la medicina, eh, todo el organismo tiene que estar en constante homeostasis, en equilibrio, y la parte energética es exactamente lo mismo. Uh -huh. Bien. ¿Vos, vos sos bioquímica, ¿no? ¿Me parece? Eh, sí, sí. Eh, no, en realidad bioquímica no. Soy técnica de laboratorio, con especialidad en hematología clínica y demás Pero, cosas. Pero conoces algo de células. Sí, microscopía lo que quieras. Sí. Claro, bueno. ahí, ahí sabes cuando, cuando la persona enferma cambia totalmente su, su hematograma, ¿sí? porque sí. van cambiando también las partículas de la sangre. O sea, todo eso porque se desequilibra el organismo. Totalmente. ¿Por qué se desequilibra? Bueno, hay infinidad de posibilidades. La más importante, que si la quisiéramos ver así, es el estrés. El estrés que se genera hoy desde cualquier lugar, ¿sí? Pero el estrés sí. genera ese desequilibrio. Cuando uno tiene un, un estrés constante, se desequilibra cada vez más. ¿Y qué hacemos por lo general? nos duele la cabeza porque hay un aviso, ojo, que te estás enfermando, hay un dolor de cabeza. Pastillita. una pastillita, nos tomamos el vasito de agua y decimos, ah, con esto lo arreglo. No la estás arreglando. estás no, la estás tapando. ¿eh? Sí, señor. La sí, estás señor. tapando. Entonces, eh, mañana no es un dolor de cabeza, sino ya empieza a ser un problema, tal vez, del corazón, que tengas taquicardia y demás, y bueno, me tomo otra pastillita para solucionar eso. Y llega un momento donde ya las pastillitas no, no alcanzan. ¿sí? No alcanzan. Hay que mm. intervenir quirúrgicamente. Bueno, para evitar todo eso, en lugar de tomar las pastillitas, o sí, tomemos la pastillita, pero después busquemos por qué sucede esto, Tal cual. lo más fácil todavía es decir, bueno, ahora voy a poner mi cuerpo o mis cuerpos en equilibrio. Y esto es lo que hace Tesla Healing, con la energía cósmica. ¿Sí? generando vórtices, porque los vórtices, no sé si habías leído algo, el vórtice sí. es el que está por todas partes, tenemos vórtices. De hecho, tu sí. cuerpo que el, con los chakras, los chakras, no vórtices. Pero que más son ya de ya, un lado y del otro, es increíble el tema de los chakras. De esos, de esos chakras que son conocidos de, por, los, por los yoguis y por, lo que, por el, quien hace este, este, este tipo de, de, de, de trabajo espiritual con yoga, hay muchos más este, vórtices o, sí. o este, sí, vórtices o, sí. chakras, o chakras menores, como también se los llama. En las muñecas, sí. los en tobillos, lado, lado, hay un montón lado, de lugares. De todos, lados. Mm. Bueno, todos esos chakras son justamente para captar esa energía cósmica y ¿sí? volver el orden en las células, en las partículas de la sangre, en los cuerpos sutiles, todo eso. ahora no es que esto sea automático, porque si yo todavía sigo con todo mi alboroto en mi cabeza no. o estresado, no va a funcionar. Entonces ahí llega un momento donde la persona que sabe aplicar esto y sabe cómo ordenar esta energía, estos vórtices, empieza a trabajar con, vamos a llamarlo así, el cliente o el paciente o el consultante, claro. como lo quieras decir, y él... él, él, él, él, él el practicante trabaja sobre la persona. ¿sí? Claro. se sí, hace, sí, sí. hace como una especie de alineación de los chakras, de los meridianos este, energéticos y todo lo que está dentro de, de lo que serían los cuerpos sutiles o etéricos y el cuerpo físico, incluyendo células, todo. Cuando eso esté en equilibrio, automáticamente la persona sana. ¿sí? Es volver. Hmm. A lo, a lo natural, a la. Es resta... Exacto, restablecer el equilibrio bioquímico del cuerpo. Obviamente tiene que ver lo emocional. Claro, también, y también. Porque si. A ver, si yo tengo un estado de estrés, como bien decís vos, que tiene que ver con que sube el cortisol, y ya sabemos todo lo que pasa, y, y yo voy y me atiendo, pero sigo con, con, con ese desequilibrio mental, nada. Es como eh, quedarse eternamente en un estado que es imposible tener. Totalmente. Pero. Eh, para eso están ustedes, ¿no? Para, bueno, para ayudar sí, la a, idea, a sanar desde, desde todos lados. La idea es rehabilitar o recuperar el balance original, ¿sí? Exacto. No tenemos, no tenemos ese estrés. Sí, hay un estrés que sucede por el nacimiento, eh, o sea, hay un cambio. Queremos llamarlo cambio de dimensión, inclusive porque desde el intrauterino de pronto salimos a la luz de, de, del día y hay un estrés ahí. Totalmente. Pero no es un estrés constante, es un momento de estrés y después eh, el niño, la niña o el bebé se vuelve a equilibrar. A eso yo lo llamo el, el balance original, que se empieza a desbalancear, ya puede ser de muy pequeño. De acuerdo a la educación, depende del, del alimento, del entorno. del entorno. Hay muchísimas, hay muchísimas cosas. Pero, ¿Qué experiencia vos sos el creador de este método? Perdón que te dije técnica, es verdad, es un método. De Tesla Tesla Healing. Eh, healing. healing. Digo, ¿qué experiencia tenés con, con los pacientes, clientes, consultantes, como lo quieres decir? ¿Qué, qué experiencias me podés contar con respecto a... Cambios, resultados eh, eh, inmediatos. Lo más inmediato es entrar en un relajamiento total, una relajación mm. total. Eso es lo más inmediato. Oh. Y lo que sigue, esto me lo dicen los, los, los clientes, claro. es la sensación de perder el miedo. Y esto es muy importante. En esto. Oh, es perder, oh. o sea, Estamos estresados justamente también por el miedo, miedo que vendrá, estos cambios que hay, miedo al mañana. Hay la incertidumbre, ¿no? Que, incertidumbre. que se genera mundialmente ahora, no vamos a hablar de solamente no, no, no. de Argentina porque es mundial. A nivel planeta, total. Hmm. Eh, la, la mayoría dice, volví a sentir que o sea, que, que tengo ese, ese poder de que no tengo miedo, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante que hay que saber. Así como sabemos que hay energía, hay frecuencias, ¿sí? Como la radio. Hiciste el ejemplo de sí, la radio. Señor. La radio, sí. si vos quieres escuchar la, vamos a llamarla 99.9, vos tenés que sintonizar 99.9. Si no la sintonizás, no la escuchás. Y no. aquí pasa igual. Estas energías están llenas de frecuencias, absolutamente. Entonces lo que hay que hay Y son frecuencias elevadas, ¿sí? Entonces, justamente lo que hace el practicante es traer esas frecuencias elevadas y cargar tu eh, organismo, tus tu, tu cuerpos, si y como quieras llamar, con esas frecuencias elevadas. Mm. Las frecuencias bajas, como es el miedo, por ejemplo, trabajan en lo negativo, y mm. las frecuencias altas elevan al ser, abren conciencia despierta en el sanador interior y, bueno, un montón de otras cosas. Cuando mantenemos esa vibración elevada, cuanto más elevada, más nos acercamos a la frecuencia del amor, que es lo mayor que hay. ¿Eh? Del amor, de la abundancia, te, te va a, porque tiene que ver esto, ¿no? Esto que te va llegando, según cómo como está uno de vibración, vas conectando con el resto en la misma vibración equilibrar claro Sintoniza, como decíamos recién la radio transmite una frecuencia vos pones un receptor en la misma frecuencia y puedes escuchar y cuando estás vibrando una en una frecuencia elevada las personas que se te acercan son de frecuencia elevada ya hmm. no no no te o sea no es que los rechaces directamente no se acercan las personas de baja frecuencia claro ¿sí? eh, hay muchos, muchos este, ensayos que se hicieron de cómo se atraen la, los distintos grupos, grupos de pertenencia si querés llamarlo, mm. el, el que vive quejándose todo el día, el que vive criticando al otro todo el día, y el que ve las cosas positivas y dice, esto también pasará, ¿Sí? o sea, es algo que sí, va, sí. va a estar bien en, en cualquier momento, porque está con esa vibración elevada, y cuanto más estemos con esa vibración elevada, nosotros y nos sintonicemos y también actuemos en coherencia con eso, vamos sí. a estar sanos, vamos a estar bien, vamos a estar siempre positivos y no vamos a enfermarnos, eso es lo más importante. No, claro. Eh, digo, esto, este método, y hablo iba a hablar en general, iba a decir, estos métodos o estas terapias, eh, hay que tomar conciencia de eh, la ayuda que dan. Una real ayuda. Es una herramienta que, que son, es fabuloso. Esto la... de lo que vos decías, elevar la vibración. A ver, tiene que ver con, con, con el método, con esto de poder elegir cómo sentirse. Creo uh -huh. que es lo más importante. Porque es una decisión también. Bueno, ahí está. Es una decisión. Y una vez que tomaste la decisión, tenés que seguir adelante. Es, Exacto. Entre comillas, o, o sea, lo que yo siempre subrayo, lo que hay que hacer, es hacerse cargo de uno. No hmm. poner el poder de afuera. ¿sí? Que no. es lo que hacemos normalmente, como ir a comprar la pastillita en la farmacia y tomar la pastillita. En cambio, si yo me hago cargo de mí mismo y tengo todas las posibilidades desde adentro, porque... Nuestro cuerpo tiene toda una farmacia mucho más completa que cualquier corporativa farmacéutica. Tiene todo. Seguro. ¿Qué pasa? Que todo. No, ¿Cómo? cómo eh, no nos enseñaron. Claro, cómo hacerlo funcionar. De no. entrada que no nos enseñaron, enseñaron que somos energía. ¿Sí? Hmm. ¿Qué aprendimos? Que somos un cuerpo y ahora empezamos a darnos cuenta que también tenemos un espíritu y que es importante y el alma y que nuestros pensamientos pueden crear y pueden generar nuestro futuro. Todo esto está apareciendo en los últimos 8 o 10 años. Sí. ¿sí? No sí. es algo que antes no se podía hablar de esto. No, y, y tampoco se sabía. ¿sí? No, eh, no. Lo lindo, lo lindo que hoy hasta los chicos pequeños ya empiezan a hablar de energía. Si bien todavía no se enseña en el colegio, pero ya se dan cuenta porque escuchan de sus padres, de sus tías, o cuando se juntan, ¿sí? escuchan hablar y abren los ojos y dicen, caramba, ¿esto qué es? Y se interesan. ¿sí? ¿Sabés lo que pasa, Heriberto? Mirá, vos hablabas y se me cruzaba esto. Ahora con el tema de la tecnología y, y esto de la computadora cuántica y la cuántica, y se empieza como, como a escuchar. Bien. Es como que se van uniendo, ¿no? Todos los conceptos, si querés, y se van mezclando con la cuántica. Y por ahí la gente, aunque no haya leído de cuántica, va, ¿viste? Va uniendo información y todo se va encajando. Digo, esto de la emoción, ¿no? Qué importante es la pauta mental, que vos lo sabés. ¿Quién? Creo que Luis Gay hablaba de esto hace cuánto, 30 años. ¿Quién? Eh, Luis Hey. Ah, Luis Hay, sí, sí, sí. Luis Hay. Eh, bueno, Bruce Lipton, bueno, tantos, tantos grandes maestros también. Digo, eh, que no es ya algo que es místico. Ya no pasa por, por, por lo místico, ni, pasa por hasta por la ciencia. Eh, o sea, para la ciencia. Digo, que... para, para el que está viendo y el que es más racional, ¿no? Claro. Claramente se junta todo. Gracias a toda la tecnología que hay, hoy la ciencia puede comprobarlo. Pero Exacto. siempre existió. O sea, eh, hoy necesitan comprobar todo porque nuestra mente humana todavía sigue siendo muy racional y necesita Exacto. pruebas científicas. Eso no significa que no exista si no se puede comprobar. ¿sí? Exacto. De hecho que estas energías se pueden comprobar ya, pero no es necesario, así como no es necesario comprobar no. el amor que tienes una madre por su hijo, sí, exactamente no puede comprobar, pero está, existe, sí, o sí, son, o sea, hay muchas cosas que no podemos todavía comprobar, pero hemos resultados no. y eso es lo importante. Cuando ves el resultado y ves que la persona cambia su estado, cambia su fisonomía, eh, cambia un montón de cosas, ahí, porque justamente una de las cosas eh, este, que generan estas vibraciones es eh, invertir la entropía. O sea, la uh -huh. persona deja de envejecer, ¿sí? Empieza, yo no digo que se va a volver una, un, un bebé. No, claro. Pero, no, pero vos fijate que yo vi gente que se ha atendido con vos y digo, eh, hay como una, yo digo que se vuelven radiantes. Sí, es, cierto, es ¿No? cierto. Como que la energía empieza, o saquemos eh, eh, el método de Tesla, que estás eh, eh, impartiendo digo, hay gente que realmente la ves y tiene un, una eso, es una vitalidad y eso tiene que ver con la energía no la vitalidad, esa que parece que brillan tal cual no sí que hay tiene, como, que, tiene que ver con la energía hay como una, una luz detrás de uno que, que el que está también vibrando en esa frecuencia lo ve ¿sí? exacto el que exacto. anda por la calle y no, no, no ve más que oscuridad, no lo va a ver pero, Heriberto, contame un poquito, vos estás... Eh, formás terapeutas también. Sí, formo, formo este, practicantes de Tesla e 369, y justamente okay. ahora en agosto va a haber una formación que va a ser la última de este año, este, creo que empieza el 6 de agosto, si mal no recuerdo. 6 de agosto, el 6 de agosto. Ahora vamos a pasar todos los datos. Todavía está la, eh, abierta la inscripción hasta el 29 o 30 de, de julio. De eh, julio. Y el que, el que hace la formación eh, puede empezar a trabajar sobre sí mismo y trabajar con otras personas. Y por lo general, y lo bueno, que esto se puede trabajar no necesariamente de presencial, también a distancia, utilizando justamente el campo cuántico. Claro. una de las cosas que hemos notado porque estos dos últimos años con, el, con la pandemia estuvimos este, trabajando a distancia y al trabajar a distancia notamos de que inclusive los resultados son más rápidos ¿Ve? así que ahí, ahí tenemos una gran ventaja que la persona que aprende esto puede trabajar a distancia y ayudar a asistir a, otra persona. a, a otras personas ¿no? que además es... además cuando vos, que estás haciendo la formación y empezás a cambiar, todo en tu entorno cambia. ¿sí? Porque empezás a cambiar la vibración. Y ahí, ahí, ahí a veces alguna persona me dice, pero esto me hizo lograr que me separara de mi pareja o que perdiera amigos. Y sí, puede suceder porque ya no son de la vibración. Pero ¿qué pasa? Paralelamente, gana amistades que de pronto las ve como amigos o hermanos de hace mil años, ¿sí? Uy, eso pasa, sí, claro. Hmm. Entonces, sí. ¿por qué? Porque va cambiando la sintonía de la radio, ¿eh? De pronto. ¿Va para abajo o va para arriba? ¿Va para el 88 o va para el ciento y pico? ¿Esto es tal cual? Exacto. ¿Es eso? Uh -huh. Aunque suene... Bueno, a ver, contame, ¿en qué consiste, digamos, el programa, más o menos, porque si no vamos a ser súper extensivos... De eh, este curso, taller que va a ser el 6 de agosto. Sí, es la formación. La formación se hace con reuniones por Zoom, eh, okay. cuatro reuniones, pero en la semana, entre una reunión y la otra, eh, tengo una, una serie de videos grabados que el estudiante tiene que verlos. En esos videos uh -huh. hablamos de, de qué es la, todo lo que es la, la energía eh, cósmica, qué son las energías sutiles. ¿Qué es nuestro biocampo? ¿Cómo podemos crear colamentos? O sea, todo lo que tenga que ver con energías y frecuencias. ¿sí? Y después yeah. nos volvemos a juntar el, el, el sábado que le sigue, en la segunda reunión de Zoom, para aclarar si hay dudas y demás. Después tenemos la segunda semana, donde sí ya entramos de lleno eh, la formación de Tesla Healing, donde la persona uh -huh. empieza a entender por qué funciona este método. ¿Sí? Y ya puede hacer ejercicios. Esos ejercicios okay. los va a grabar en video para mostrármelo, porque toda la, la formación es online. Claro, hay, online. de todas partes del mundo. Entonces, me manda los videos, yo reviso los videos y el siguiente, en la siguiente reunión vemos y discutimos sobre el, el trabajo que han hecho. Y así van siguiendo aprendiendo. Más allá de los videos con información, hay cinco. Eh, vídeo, vamos a llamar así, con meditaciones, que son muy importantes. Wow, porque la meditación tiene este, correlación con lo que indica el video. ¿sí? Porque uh -huh. enseña también sobre chakras, sobre medianos este, de la acupuntura, o sea, todo eso... ¡Uy, quiero! Saber, yo lo voy a hacer... Para saber cómo funciona, cómo funciona. Claro. Eso, ¿sí? Bueno, acupuntura es... Eh discusiones con médicos que hablábamos en el hospital rival y a mi viejo hospital, y discutíamos muchísimo, y yo les decía, a ver, me dicen que la energía no existe, que él, el... bueno, pero la acupuntura funciona sí claro, ¿cómo no va a funcionar la acupuntura? Entonces, ¿Y funciona en sí? barba... Entonces <risa> contame, ¿en qué se basa la acupuntura? ¿En meridianos? ¿Qué son los meridianos? ¿Vos los ves? A ver, ahí tenés. Es, es, algo, es algo que la ciencia occidental ¡Qué bueno que es eso, Eri! ¡Me encantó! La medicina occidental eh, lo aparta, todo esto justamente porque no es negocio. No. ¿Eh? En cambio, no. la ciencia o la medicina oriental lo incorpora. Así como los chinos tienen la, la, los meridianos energéticos ¿sí? de acupuntura, los hindúes tienen los chakras y este, es todo... Vamos a llamar similar, ¿sí? Pero son sí, canales, claro. son canales que están dentro de nuestro cuerpo, que están de alguna manera unidos por los meridianos axiatonales con el universo, ¿sí? Si, si no estuviese esa conexión, no estaríamos vivos. No. No estaríamos no. vivos. Seríamos ni siquiera una roca, puedo decir, porque hasta la roca tiene energía, recibe sí, energía señor. y genera energía, ¿sí? O sea, tiene sí. vida, tiene vida, aunque no la... Bueno, está todo, todas estas terapias con gemoterapia, con pie... Bueno, yo tengo un montón de piedras acá, pero, eh, claro, amatista, un cuarzo enorme por allá, digo, eh, eso genera y cada... energía. Y, perdón, ¿qué tengo acá? Esto me vas a contar. Ah, el, el, el angelito de Tesla. Las placas Tesla, te pido, por favor, Bien. me la collier la placa Tesla, que la tengo acá, la plaquita Tesla. Pero esto, ahora, ahora vamos a hacer un capítulo aparte para... Sí, eso. aparte. Vamos a seguir con el, con el tema del de, taller sí. del 6 de agosto. ¿Son cuatro encuentros o cinco encuentros? No, son cuatro encuentros, cuatro, cuatro. sábados de dos horas cada uno. Y son okay. tres semanas de estudio donde ves los videos, este, tenés que hacer el, el video tuyo para mostrar cómo estás trabajando y hacer todas las meditaciones, ¿sí? Bien. Las meditaciones son justamente las que nos ayudan a tener esa conexión, ¿sí? para poder uh -huh. silenciar nuestra mente, para conectar nuestro, nuestro eh, digamos chakra corona con, con el universo y nuestro chakra base con la tierra. O sea, tener esa, ese equilibrio, ese eje central uh -huh. y estar equilibrado. Porque si nosotros como practicantes no queremos asistir a alguien, tenemos que estar en primera línea bien equilibrados ¿eh? si no, sí. no sirve entonces el trabajo es personal y después asistimos a los demás pero con, después de, de, de o sea, en la última semana ya hacemos prácticas a distancia y ahí es donde la mayoría ah, de yeah. los dice, ¿cómo puede ser? ¿Sí? bueno, es, es que no, no es explicable en términos prácticos no. para que cualquiera pueda entenderlo Simplemente sentir y ver que hay, que hay una resolución, que la persona de pronto que tenía, qué sé yo, un problema en la rodilla, desapareció. Este, o hemos tenido casos de, de personas que ya desahuciadas con cáncer, recuperaron su, su, su organismo original, diría yo. ¿sí? Claro. En, en, en, en poco tiempo, tres meses, de pronto no pudieron descubrir más ni un tumor. Pero... Y acá te hago un, pa acá hago un parate en ese sentido. No dejes de ir a tu médico. Siempre bueno, eso... eh, no dejes tratamientos. Esto no suplanta la medicina tradicional. si sí la complementa y por supuesto ayuda muchísimo. Sí. Eh, eso aclarémoslo eh, por las dudas, ¿no? Pero aparte que es real también. ¿no? Hay una parte de la medicina que está bien. Yo, bueno, vos sabés que mi, mi papá era médico y... Y ellos arreglan, digo que son como mecánicos, ¿no? Que arreglan tal cosa, se, se, se rompió el auto, bueno, arreglan tal cosa. Claro. Y después está la otra parte, que es muy importante, la Pero parte bueno, energética. Es que justamente eh, el cuerpo humano siempre fue visto como una máquina. Hmm. Por eso vos decís, arreglan como el mecánico. Pero el cuerpo humano claro. es una máquina, no es no. una máquina. O sea, es, no tiene partes, es todo integral. ¿Sí? Si tenés un problema en la vista, por algo es el problema de la vista, porque puede ser un problema neurológico, puede ser un problema de páncreas, puede... o sea, cualquier cosa hay mil hmm. motivos que puedan, o sea, no es que con sacarte el ojo o repararte el ojo, este reparado. No, ¿Entendés? O no. Sea, hay que ver yo digo la que, la medicina, que la medicina es ahí donde tiene ese punto de inflexión que no, no, no integra, si integrara... Ah, Ahí seríamos maravillosos. Es Esa es la palabra. Pero es muy útil la medicina tradicional. Sí, eh, claro. Supongamos que, que tengas un accidente y te quiebres una pierna, no hacemos nada solamente con la energía. Necesitamos no. tener un traumatólogo que repare ah, eso y después claro. con la energía vamos ayudando a que vuelva soda sí. hueso, a soder el peso a que la persona empiece a caminar, todo eso sí. Pero la primera parte hay que reparar en ese caso, ¿sí? Sí, es como decía un, un, un gran maestro que decían, si vos tenés un accidente no te vas a cerrar de que vas a llamar a la ambulancia. Totalmente. Esto es lo mismo, digo, ahora, después sí. Y que sí. a ver, uno porque lo está racionalizando, en realidad tenés el accidente y seguramente cuando tenés estas herramientas las aplicás igual, vos mismo, sí. en vos. Y ayudás a la recuperación de un montón de cosas. Sí. Eh, yo creo que es maravilloso Ahí, tener hay acceso un, a, a estos métodos. Sí. Hay un, un médico este, quiropráctico que seguramente ha escuchado hablar de él, es Joe eh, Dispensa. Sí, estuve con él. Bueno, Dispensa, el placer? dispensa tí, tiene esa, esa... O sea, hoy está enseñando mucho de la, de la física cuántica y todo eso, pero él se regeneró. Toda la columna sí. vertebral después de un accidente que tuvo. De un accidente, sí. sí. O sea, con el pensamiento bueno, más. Él, no más. Él hablaba mucho de, de esto, de, de lo que estás hablando, de crear, ¿no? Con, con uno no, no tiene conciencia, lo digo por mí, ¿eh? Eh, a veces uno realmente no tiene conciencia de lo que uno puede crear, uh -huh. de lo malo, lo bueno, lo, lo que se te ocurra. Eh, y él hablaba que estaba en contra del secreto, y mira que él participó del secreto, y esto es, es como un tip que, que estoy tirando de Joe dispensa que era que uno, no es solamente poner el, el, la fotito del auto que quiero, no la ley claro. de atracción, el tema de crear. Y él hablaba del sentir. Tal cual. ¿no? Y, y, y ahí vamos a la emoción, que es lo que estabas hablando recién vos. Eh, a cada uno de esos pensamientos hay que agregarle la emoción. Y eso hace la combustión justamente para que, se pueda crear y realizar. ¿sí? Eh, con solo pensar, tampoco no es. Nada, no, no. Yo quiero hacer este taller, te voy avisando, Eri. ¿eh? Me encantó, porque veo que dar mucha teoría, práctica, meditación, que yo digo que la meditación te cambia la vida. Exacto. Y que meditar no es estar así 24 o 7. No. Eh, para mí, el mejor momento de meditar es cuando estoy en contacto con la naturaleza, sin necesidad de sentarme y hacer OM, simplemente ver, sí, acariciar un árbol o una flor, o sentarme en la playa a ver cómo se mueve el mar, ese movimiento de las olas, ese ir y venir, que también es energía. Mm. Todo eso es al observarlo, con, con, con, o sea, con certeza, verlo, no, mm. no solamente ver y pensar qué tengo que hacer, no. no, estoy y estoy observando, qué fuerza tiene la naturaleza cuando, cae, cuando rompe la ola, cuando se retira el mar, o sea, todo eso es energía, y también eso ayuda a meditar, porque meditar en realidad es desconectar la parte racional del cerebro, sí exacto es entrar en un, en, un, en, un, en un momento de trance, si quieres llamarlo así, para desconectar y vivir realmente desde el corazón, desde mm. la parte emocional, lo que estás viendo ¿sí? eso es meditar ahora conectar podés, podés meditar también con una meditación guiada puedes meditar de distintas sí, maneras. claro claro pero una vez que ya empezaste a hacer eso y conoces la técnica y empezás a tomar respiraciones conscientes y empezás a calmar tu, tu, eh, tu conexión digamos con, con, la, con la mente y el corazón que baje esa frecuencia y ahí empezás a conectarte con, con el entorno y empezás a observar. Claro, y ahí, claro. al observar, encontrás cosas que a veces decís, ¿cómo puede ser que no me había dado cuenta antes de esto? ¿Eh? Y eso sí, es lo que porque te... uno lo... Son herramientas, por Dios, esto, son herramientas súper importantes, súper importantes. Te puedo asegurar que te cambia todo, todo. Tal cual, tal cual. Bueno, Tesla tenía esa ventaja, ¿no? Siempre era una persona solitaria, siempre estaba solo, mm. entonces tenía tiempo de sentarse a meditar, y por eso se sentaba horas a mirar el, las estrellas, el cosmos, y le venían las ideas, ¿Por qué? Claro. porque se liberaba de todo ese ruido mental y empezaba lo que algunos llaman canalizar, ¿sí? Que baja sí, de... Señor. Y eso es, cuando uno empieza a tener esa tranquilidad, ese equilibrio, empieza a llegar la información. <coughs> Eri, ¿cómo podemos hacer para inscribirnos eh, vía online? En eh, el Casar. Tenemos un temita, la página fue hackeada hace dos semanas, estamos haciendo una... Okay. Página, hay una página provisoria ahora, que es Hay una provisoria. Triple eh, Ahora si querés lo podemos escribir. Tesla sí. Eh, eh, Tesla Healing 369, Y ahí hay un formulario de inscripción. De inscripción. Descripción los datos que acabo de explicar cómo están compuestos los temarios de, de, del curso, de la formación. Bien. Y ahí te inscribís. Una vez que haces la inscripción, te llega el, la forma de pago que puedes elegir, puedes pagarlo en dos veces. Y Bien. Eh, ahí después, bueno, ya te vamos dando las, las instrucciones. Las instrucciones. Que, digamos, okay. eh, igualmente, esto lo digo, no es necesario que lo escribas, que lo, lo pongas después en, en banner www.dejarfriber.com, tenés eh, la nota eh, que hicimos de Tesla Healing, ahí también te envía al formulario de inscripción. Bien. Ya toda la información, por cualquier cosa. Bien. Excelente. Tenés dos vías. Excelente. ¿Querés que pasemos a las placas? Sí, quiero que le cuentes a la gente de las placas porque a mí me, me han pasado cosas y la tengo... A full conmigo, contame, ¿qué es esa plaquita de Tesla? Esta placa, eh, que se llama placa púrpura de Tesla, ¿sí? Ajá. Es una okay. placa, placa muy simple, si ¿sí? uno dice, ah, pero es una placa de aluminio, ¿sí? Es una placa de aluminio, pero es una placa de aluminio que no la puedo doblar, tiene una aleación uh -huh. especial. Ah. Y aparte, eh, después se hace un trabajo de, de, de modificación molecular, ¿sí? Y después uh -huh. se le da el color. Eh, ¿Qué hace la placa esta? La placa, en primer lugar, quita dolores, por ejemplo. Hmm. Si tenemos un dolor muscular o articular, ponemos la placa en 20 minutos, 30 minutos, desaparece. Bien. Eh, tiene muchas aplicaciones. Yo la usé por primera vez hace 8 años atrás, me quemé toda la mano, acá en la parte del dedo pulgar. Me puse sí, la placa y no se generaron ampollas. Sí, perdón, sí, se habían generado ampollas, pero desaparecieron enseguida. Y bien. en menos de cinco días la piel estaba como original. No se veía nada, cosa que me quemé con agua hirviendo fuerte. Así que, y otra vez que me picaron unas avispas de allá en Córdoba, cuando vivía en Córdoba, esas grandotas, ¿viste? Que dice que te pican. Sí, no, no terrible. La pierna se me hinchó así como una pata de elefante. Eh, ahí nomás Susana dijo, la placa, la placa, me pusimos la placa y no sé si pasó media hora, de pronto la placa se me cayó porque ya no la contenía la venda, porque la, la pierna se había deshinchado y quedaron solamente los cuatro puntitos de las picaduras de las avispas. Yo te voy a contar algo, Medí la placa, yo amo el péndulo, lo uso para mí, no lo uso para, para nadie más, solamente para mí, me di esa placa y volaba el péndulo, bueno, no lo tengo a mano, eh, pero midió impresionante el, el radio, ¿no? Sí. Bueno, Eso sí, sí. lo descubre Tesla eh, justamente cuando descubre la energía cósmica, sus experimentos siempre desde el lado de la energía no tan sutil mm. como, como lo, después lo aplicó en la parte espiritual, esta, energía, esta placa, mucho más grande era en su momento, la usaba para colectar esa energía cósmica. Esa energía cósmica hoy, por la, por la ciencia y por la mecánica cuántica, es llamada eh, eh, energía taquiónica. Ah, la taquiónica, claro. Bien. Eh, Taquis viene del griego, es, es rápido. Y se llama energía taquiónica porque es 27 veces más rápida que la luz, ¿sí? por lo que conocemos wow. de la luz. Y esta placa, sin tratamiento, es un aluminio, la taquiónica pasa de largo. No la, no la recibe, no la contiene. Y bueno, con, con estas modificaciones que hizo Tesla, empezó a colectar esa energía cósmica para cargar baterías. ¿Sí? Ah. Ahora, bien, cuando la fue a patentar, eso fue gracioso, lo leí en un libro de él, eh, todo lo que le hicieron a ese pro pobre hombre Dios la, fue, la patentó en 1901 y la patentó y le dijeron pero señor este, de qué energía me está hablando energía cósmica eso no existe bueno sí. discutieron al final dijo bueno póngale energía solar puede ser sí energía solar sí bueno colectora de energía ah. solar pero también funciona de noche con lo cual cuando no hay sol también colecta energía cósmica o energía taquiónica como se llama hoy entonces esa energía taquiónica queda aquí en la placa y cuando la pones en el lugar donde la necesitas eh, se dispersa y regenera tejidos, eh, quita dolores y muchas cosas más. Y restablece, es lo que estamos hablando restablece. antes, ¿no? Restablece, restablece. porque también campo... como es la energía similar a la que nosotros usamos con las manos también ayuda a abrir conciencia, a lograr el equilibrio. Y una de las cosas que descubrí con los años es que también genera abundancia. O sea, yo la llevo siempre a mi billetera y la billetera no se me vacía. Eso es lo más. Ay, difícil. no, yo quiero otra más, ¿en Iberto? Ah, pará, no, no. seas cosa. No, quiero más, ahora quiero uno para la billetera, ¿no? Esto es un angelito, es un, un placer. Bueno, yo estuve pasando unas situaciones muy complicadas en donde no podía dormir. Bueno, murió mi padre, lo voy a decir porque si no, parecemos todos locos. Me acuerdo, la tenía arriba de, de una matista. Esto dije: Uy, voy a usarlo. Y me lo puse en el pecho. Me quedé, ni me di cuenta, me quedé totalmente dormido. Sí. Bueno, después te lo conté. Eso el angelito. Tenemos unos disquitos también redondos para usar de, de, de colgante. Algunos tienen Como dije la flor de la vida grabada. Eh, o sea, son diferentes posibilidades. Cada uno elige lo que siente que le pueda funcionar mm. bien a, a él, ¿no? Entonces eso es lo que eh, en realidad cualquiera puede, no hace falta hacer ni un curso, cualquiera puede adquirir y se lo coloca en el lugar donde este, necesite justamente, ya sea por dolores o simplemente para llevar para decir bueno voy a andar mejor por la vida, logro mejor equilibrio, voy a estar Obvio. más, ¿no? mira, yo te digo a nivel energético midiéndolo con el péndulo habrá otras formas de medición obviamente yo sí, no las tengo sí. es una maravilla así que nada o eso dónde, se puede comprar en algún lado Eli? eso lo estás hay una página donde se pueda comprar que en todo caso después la ponemos también es, claro después la ponemos es www.teslavitalis.com ah mira no no lo tenía eso ahí, perfecto ahí están todos los productos y ahí mismo por el, por la página se puede adquirir bueno, está bien, me encantó, eh, igual te aviso que este no va a ser el último programa que vamos a hacer, vamos a hablar un montón de, aparte de saber eso, un montón de cosas, sí, de hoy, Tesla, hoy de mecánica cuántica, hoy es un pantallazo, y sí, eh, vamos a, a después volver a poner la dirección para que eh, se pueda anotar en el taller, eh, y bueno, nada, después me contás cómo, cómo fue todo, y yo voy a ir igual, te aviso, ¿eh? Ahí te Va, Voy a ir. Me vean por te el voy a, Zoom. Es por a, Zoom. Te voy a dar la invitación para que, que veas cómo es. Para que dale, dale. y a ver si te hace el clic también. Y de una de esas te Por dice, ahí, ¿por qué no? Te dedicas a, a, a las personas con, con Tesla Heating. Uy, me lo vienen diciendo hace rato. Bueno, ya, sí. ya lo voy a hacer. De a poco, de a poco. Vamos a acomodarnos. Eh, Eli, un placer. Obviamente que esté acá en Deja Subir. Y claro. bueno, nada, eh, todas las comunicaciones las tienen dejafluir.com redes, pato, MiroK okay, y, y después eh, vamos a poner todas las redes de Liberto también y las páginas web. Así que, Eri, un abrazo, gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Ok, Dale, obvio, gracias, eh. quedamos así. Adiós. Besos a todos. Gracias, gracias. por acompañarnos. Muchas gracias. Adiós.